No va a cambiar, te da igual Y aunque queramos intentar, no es igual Sé que ya me diste un follow Y te olvidaste de todo Y aunque ahora no lo controlo, sé que te voy a olvidar Yeah, ilusión. Okay. Me gusta más esta libertad No entendí que me hago libre estar. Nena, no te voy a contestar Estoy relajado, lárgate de acá Ahora estoy pensando en otro shorty Ya no pienso más en ese body Te la pasas viendo mis stories No hay espacio patio ti en mi memoria Tú no sabes lo que pasó ahí Sabe que quiero tenerla Pero tenerla allá afuera Una loca de novela en con piquete de criminal No te plana. Mi mood. Y ahora te pierdo contento Y siento que no quiero verte nunca más Sé que tú no volverás a amar Y ahora que sé que no va a cambiar De mi libertad voy a gozar y Ahora ahora mis voces las escucho solo por YouTube Sé que soy difícil de borrar como un tatu Tú no aportas nada en esta relación Se terminó todo al poner una condición Difícil que vuelvas a ser parte de mí Sé que ya me diste un follow Y tú olvidaste de todo Y aunque ahora no lo controlo Sé que te voy a olvidar Sé que, sé que no aportaste nada en esta relación Se terminó todo el poner una condición Ahora entiendo que solo fue otra ilusión